Bienvenidos a esta nueva sesión de nuestro curso de cómo hablar en público de oratoria en la que vamos a abordar la historia de la retórica y de la oratoria. Eh, como ya vimos la, la oratoria eh, a pesar de que tiene un nombre que algunas personas pudieran parecer corresponde al pasado eh, es una ciencia de una tremenda actualidad. Es una ciencia y una disciplina de vanguardia porque nos va a afectar eh, cotidianamente eh, va a determinar en gran parte nuestro futuro y sobre su buena práctica vamos a cimentar muchas de nuestras posibilidades de éxito. Por tanto, la oratoria es algo presente, actual, de vanguardia. Y aquí viene una paradoja muy curiosa. ¿no?... Esta ciencia de vanguardia que nos ocupa, que nos debe preocupar, tuvieron, sin embargo, un origen remoto. Hace más de 2.000 años, casi 2.500 años, en la antigua Grecia comenzó a teorizarse, a practicarse, tanto la ciencia de la retórica como de la oratoria. Eh, a pesar de, repito, de esta vanguardia, creo que merece la pena que nos detengamos en esta sesión brevemente. ...en conocer pues quiénes fueron las personas... ...que crearon la, la, la disciplina... ...y cuáles fueron sus contenidos eh, fundamentales... ...repito, la oratoria es una ciencia de vanguardia... ...pero al mismo tiempo anclada y cimentada... ...en un pasado que debemos conocer... ...y una primera reflexión... Eh, ...he unido y voluntariamente los conceptos retórica y oratoria... ...retórica y oratoria están muy vinculados... ...aunque no son lo mismo... ...ya veremos en sesiones posteriores... ...cuáles son sus diferencias fundamentales... ...pero quedaros ahora con la idea... ...que retórica y oratoria... ...están relacionadas aún siendo diferentes... ...sin embargo, y te afectará... Eh, ...la palabra, el concepto oratorio es hermoso... ...te suena a hablar bien en público... ...sin embargo, y dedica un segundo a esto... ...la palabra retórica... ...probablemente te suene algo... ...extraño, cuando no, casi despectivo... ...en nuestro lenguaje coloquial... ...hemos incorporado el concepto retórica como algo... ...superfluo, vano, vacuo... ...como un artefacto de palabras vacías... ...y sin sentido... ...eso es pura retórica... ...a veces criticamos a los políticos que hablan mucho... ...o a la persona que promete mucho y después hace poco... ...o no me vengas con retórica... ...cuando alguien viene con mucha palabrería... ...que consideramos vacía... ...¿cómo es posible que una ciencia tan importante como la retórica... ...con fundamentos clásicos y vinculada a la oratoria... ...haya tenido ese devenir... ...porque una ciencia que fue noble... ...con los siglos ha caído en un uso despectivo... ...eso tiene una explicación muy sencilla... ...retórica y oratoria florecieron en el mundo clásico... ...en el mundo de los griegos y de los romanos... ...pero eh, con las grandes figuras que conoceremos... ...como Demóstenes, Aristóteles, Cicerón o, o Quintiliano... Eh, ...sin embargo, en la Edad Media... ...las universidades europeas... ...que continuaron con estas disciplinas... Eh, ...ya no miraron el futuro hacia adelante... ...sino lo miraron con retrovisor, hacia atrás... ...y simplemente se limitaron a repetir una y otra vez... ...los conceptos antiguos de, de retórica... ...claro, así no podía avanzar... La retórica se fue convirtiendo en un artefacto antiguo, con expresiones manidas, eh, sin adaptarse a la sociedad en la que le tocaba pues, pues, pues vivir. Y además la retórica cayó en el pecado fundamental, en el pecado más grave que puede caer cualquier persona o cualquier ciencia dirigida a convencer, a persuadir, a conmover el corazón y, y, y a ganar la razón de los demás, que es que le dio más importancia a la forma que al fondo mucha más importancia a la belleza formal que a lo que se quería decir. Por todo ello, por antigua, eh, porque perdió su último sentido, que es convencer, que es, que es llegar a la gente, pues la retórica fue cayendo en el desuso, en el descrédito, hasta el punto que casi todavía hoy despectivamente decimos no me vengas con retórica. Afortunadamente, eh, a finales del siglo XX, una escuela, la Universidad de Bruselas, la llamada Escuela de Bruselas, ha reivindicado de nuevo la retórica, porque la retórica no tiene por qué ser una ciencia antigua eh, ni una ciencia eh, que sea puramente un ornato floral y un adorno sino que en el fondo está hablando del alma humana de cómo nos comunicamos eh, cómo podemos persuadir y para ello las nuevas escuelas de retórica pues incorporado eh, texto escrito eh, los nuevos medios de comunicación ha vinculado a otras ciencias y hace que estemos probablemente ante un renacer de la retórica y desde luego de su hija la oratoria una vez que hemos explicado brevemente verdad un poquito este matices ...de por qué la retórica cayó en desuso... ...queremos recuperarla... ...y por qué la oratoria ha mantenido... ...su tensión... ...y su pulso... ...os quiero contar la vida... ...porque es muy bonita, muy curiosa ¿no?... ...aprendemos de ello... ...de alguno de los primeros... ...grandes oradores conocidos... ...de nuestra historia... ...que fue el griego... ...Demóstenes... ...que nació en el año 384... ...antes de Cristo en Grecia... ...y tuvo una historia muy curiosa ¿no?... ...sus padres murieron jóvenes... ...él heredó... ...pues ...una, una fortuna que tuvieron que administrar... ...pues unos, unos, unos administradores... ...lo hicieron mal y lo perdió todo... ...entonces de Mostanis quiso ir a los tribunales... ...a solicitar, bueno pues una indemnización... ...o que le, devolvieron, le devolvieran lo que a él le correspondía... Eh, ...cuando llegó ante el tribunal... ...se puso muy nervioso, miedo escénico... ...no pronunciaba bien... ...en resumen, hizo el ridículo... ...con lo cual lo condenaron... ...ese día él tuvo ya pues una lección... ...que nunca olvidaría... Eh, ...si quieres hacer algo en la vida... ...si quieres triunfar... ...tienes que manejar la palabra... ...si no hablas bien no te van a hacer caso... ...vas a perder siempre, se van a reír de ti... ...como le pasó pues, a ese joven de Mostenes que humillado... ...salió del tribunal, ¿qué hizo? ¿Se deprimió? ¿Se fue a llorar? ¿Dijo que no sirve para nada? No, no... ...él dice, yo no sé hablar, pero voy a aprender a hacerlo... ...y se fue solo, y cogió y dice la leyenda... ...él lo cuenta a veces, que se fue al sótano de, de su casa... ...donde se puso a mejorar su dicción... ...y para ello se metía piedras en la boca... ...para conseguir una mejor pronunciación una diferenciación de las palabras, eh, cuando ya se vio en esta primera fase, había mejorado, comprendió que la memoria era un atributo importante, ¿no? es, un, es una herramienta del discurso, con lo cual se iba a pasear al campo mientras repetía eh, de memoria y memorizaba largos textos eh, de otros eh, eh, sabios griegos o largos poemas, ¿no? de estos poemas épicos tan bonitos del mundo, del mundo clásico. Y cuando ya tenía memoria y tenía capacidad de pronunciación, quiso ya eh, ...trabajar con el tono, eh, la voz, la entonación y el ritmo... ...y para ello se le, se le ocurrió una idea que es muy bonita... ...que se iba frente a las olas, a la playa... ...para que fuera el ritmo de las olas la que le mancaran la, la cadencia... ...y él elevaba la voz y con el ritmo iba aprendiendo... Demóstenes volvió a los tribunales y ganó... Eh, ...además los miembros del jurado se quedaron asombrados... ...como aquel joven tan inexperto, que temblaba, que no pronunciaba la R podía haberse convertido en un orador tremendamente eficaz y convencente. Aquí tenemos que aprender una lección. Quizá no todos seamos Demóstenes, porque no cabe duda que tenía un talento especial, pero todos podemos aprender a hablar en público. Demóstenes siempre contó esta historia y decía lo que este curso también quiere llevar. Cualquier persona con voluntad de aprender y con cierta capacidad de ejercicio y experiencia puede convertirse en un orador. ...más que razonable ...y desde luego conseguir que la palabra le sirva... ...para alcanzar sus objetivos. Eh, tras Grecia... ...fue Roma la que alzó la, la antorcha del, del saber y del, y del conocimiento... ...en Roma destacaron dos grandísimos oradores... ...que fueron Cicerón y Quintiliano... Eh, ...su vida es digna de una biografía... ...pero me quedo con algunas de sus ideas más importantes... ...primera... ...que los discursos hay que prepararlos... ...segunda... ...que cualquier persona puede con trabajo... ...y experiencia convertirse en un buen orador... ...y tercera que el orador no solamente debe ser dueño de su discurso, sino además debe saber gestionar las circunstancias en la que lo pronuncia. Me quedo con estas tres ideas que utilizaremos después a lo largo de, del curso. En todo caso, tras este brillo espectacular de la retórica y la oratoria, la oratoria y sobre todo la retórica, cayeron en desuso y ahora, como decíamos al principio, comienzan a renacer. ¿Y por qué he querido traer estos grandes oradores de la antigüedad a un curso tan moderno y avanzado, eh, porque en el fondo eh, la retórica y la oratoria hablan al alma humana y esa es inmutable en el tiempo. En este curso, que vamos a aprender muchas técnicas modernas, hemos querido traer estos cimientos de la oratoria, eh, no solamente como homenaje a su obra, sino también para reivindicar esa constante de las pasiones y el alma humana que tan en cuenta tiene que tener el orador del presente.